Esto es Me Encanta Cantarte, programa número uno. ¡Acción! Hola, mi nombre es Julián. Esto es Me Encanta Cantarte. Y es un programa dedicado a cantar. Este, acá vamos a ir a lo largo de los programas cantando canciones, eh, canciones propias, canciones que canto en escuelas, canciones que son de otros y que me han inspirado y canciones, hermosas canciones para todos. Gracias a la magia de las redes sociales y de internet estamos saliendo para el mundo entero, China, Almagro, a Edo, este Mar de Plata, por qué no, y también ¿Quién te dice en la Vía Láctea, Saturno, Plutón y más allá, la inundación? Este, bueno, vamos a cantar la primera canción que, que presentamos en este programa, que es El tipo del espejo. El tipo del espejo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa a veces cuando este, voy al baño a peinarme, bueno, ahora a peinarme no tanto, pero por ahí afeitarme, a lavarme los dientes... Este, mirar ese, ese hombre del espejo, ese tipo de espejo que me sigue desde que soy niño y preguntarme quién es, porque se me parece tanto no bueno no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasó preguntarme algo sobre quién es el tipo de espejo entonces eh, compuse esta canción que comparto con todos ustedes y espero que les guste acá abajo van a ver que aparecen las letritas, unas letras que son la melodía de la canción es fácil, es, si tienen ganas de cantarla conmigo es recontra sencilla, se la regalo, la compartimos, el estribillo fácil, dice el tipo del espejo, es raro, medio viejo, me sigue como un perro, como un perro sigue el hueso, el tipo del espejo, se aleja si me alejo, se come mi comida, se le nota en la barriga. Ya está, la aprendimos, una pavada, digo, la vamos a cantar y espero que 1, 2, 3, 4 Esto fue El Tipo del Espejo, eh, una canción que hicimos en este programa llamado Me Encanta Cantarte. Mi nombre es Julián, pueden seguir en este canal y en otras fuentes de, que pongo al final para quien tenga ganas de contactarse, mandar algo, comentarios, chistes, canciones. En este programa vamos a seguir haciendo esto todas las semanas o todos los momentos que podamos hacer este programa. Este, y... Muchas gracias por estar del otro lado, me encantó cantar, me encanta cantarte y hasta la próxima.